Muy buenos días y bienvenidos al tercer video de este módulo sobre condicionales. En esta sesión vamos a hablar sobre el primer bloque necesario para programar nuestro piedra, papel o tijera. Recordemos brevemente sobre el video anterior que el primero de estos bloques corresponde a la decisión del jugador. La decisión del jugador la vamos a guardar en una variable de tipo string que vamos a llamar decisión humana. Esa jugada se le debe preguntar al usuario cuando el juego empiece, así que se va a obtener con la función INPUT que ya conocen de los módulos anteriores. En este caso le vamos a pedir al usuario que escoja entre piedra, papel o tijeras y luego vamos a imprimir esa decisión. En este primer ejercicio podemos usar tres condicionales IFs consecutivos para verificar si el usuario dijo piedra, papel o tijeras. Aquí en este código podemos ver que en la línea 4 nos pregun le preguntamos al jugador por una decisión. Luego en esta línea, preguntamos si esa decisión es piedra y si lo es, imprimimos el jugador escogió piedra. Después en el segundo if, nos preguntamos si la decisión es papel y si lo es, imprimimos el jugador escogió papel. Y luego en esta línea, la línea número 9, nos preguntamos si el eh, jugador escogió tijeras y si lo es, imprimimos eh, el jugador escogió tijeras. Cuando ejecutamos este código, vemos que el programa efectivamente nos deja decidir, por ejemplo, si escribo piedra, entonces vamos a correr el programa, código1.py, nos pregunta piedra, papel o tijeras, y si yo le digo piedra, y le doy enter, el computador me dice que escogí piedra, si intento, por ejemplo, papel o tijeras, vamos a obtener un comportamiento parecido, Ahora les voy a mostrar un pequeño diagrama que explica qué es lo que está haciendo Python cuando corremos nuestro código con tres ifs. La caja morada representa la variable con el texto que el humano escribió en la terminal. Después de recibir el texto del humano, el programa se, pre el programa se pregunta si ese texto es piedra, y si no lo es, entonces vamos al siguiente if. Pero si sí lo es, entonces imprimimos el mensaje el jugador escogió piedra. Y aquí viene la parte crítica. Cuando hay un if después de un if, como en este ejemplo, siempre nos vamos a preguntar por la condición de ambos ifs. No importa si yo escribo piedra, papel o tijeras. Ahora, esto no quiere decir que siempre se vayan a imprimir todos los posibles mensajes, sino que para cada mensaje nos vamos a preguntar si lo deberíamos imprimir o no. Fíjense en una cosa, y es que si yo escogí piedra, yo automáticamente sé que no escogí ni papel ni tijeras. Porque yo no puedo escoger dos cosas al mismo tiempo. Es decir que es mmm, una pérdida de tiempo y de energía preguntarme si soy papel o tijeras, porque ya sé que no lo soy. Y aquí es donde entra a jugar el condicional if, el if. Esta estructura hace que solo nos preguntemos sobre las condiciones hasta que una de ellas sea verdadera. Apenas nos encontremos con una condición verdadera, Python se va a saltar todos los elifs eh, que hayan de ahí para abajo. Así que, en este nuevo código, así que, mmm, si escojo piedra en este nuevo código, Python va a imprimir, el jugador escogió piedra, y ya, no me voy a preguntar nada más. Si escojo, sino que me voy a saltar de una vez a lo que haya después de mi condicional. Por el contrario, si yo escojo papel, me voy a preguntar si es piedra, pero como no lo es, entonces voy a seguir a preguntarme eh, si soy papel, y como sí lo soy, entonces imprimo el jugador escogió papel, y listo, me salgo del condicional. Mm, y algo similar sucederá eh, si escojo tijeras. El código de este escenario se ve así. Lo único que cambiamos es que los últimos dos ifs eh, ahora son el if, y fíjense una cosa, y es que los condicionales siempre deben empezar con un IF. Después de ese IF, podemos poner tantos ELIFs como queramos, pero siempre debe haber un IF al principio. Así es como Python sabe que un nuevo condicional acaba de empezar. Ahora, en principio este código eh, funciona bastante bien, pero tenemos que considerar un caso adicional, y es ¿qué sucede si el usuario estaba distraído y accidentalmente escribe remolacha o unicornio. En otras palabras, ¿qué sucede cuando la decisión humana no es ni piedra, ni papel, ni tijeras? En este caso podemos usar la palabra else para atrapar todo lo que no haya entrado al if o a los elifs. De manera que si la decisión humana no es válida, entonces imprimimos el mensaje eh, opción inválida. El diagrama del condicional if, el if, else, se ve algo así. Y fíjense que ahora no importa el camino que sigan, siempre van a encontrar una caja rectangular. O sea que siempre van a imprimir algo. Ahora, si probamos el código, podemos ver que está funcionando como quisiéramos. Así que vamos a correr, esto se llama el código 3. Si escojo piedra, veo que escogí piedra. Si escojo papel, veo que escogí papel. Si escojo tijeras, veo que escogí tijeras. Y si escojo unicornio, me dice que es una opción inválida. Ahora, Para implementar este código, solo debemos agregar al final de nuestro condicional if el if que teníamos antes, la palabra else y pedirle... Eh, a print que nos diga opción inválida. Antes de terminar este video me gustaría mostrarles un error muy común que aparece cuando eh, no usamos el ifs eh, cuando se debe. Me gustaría que piensen qué pasa cuando usamos solo ifs y else. El diagrama de este ejemplo se ve algo así. De nuevo, como usamos ifs, entonces siempre nos vamos a hacer todas las preguntas y por ende siempre vamos a tener la posibilidad de imprimir todos los mensajes, en teoría. Consideremos rápidamente dos ejemplos. ¿Qué sucede cuando escribo unicornio? Pues no soy piedra, no soy papel, ni soy tijera, entonces imprimo opción inválida y podemos verificar esto corriendo el código. Así que voy a decir Python, código 4, Unicornio, y efectivamente es una opción inválida. Así que hasta ahora funciona como quisiéramos. Ahora, ¿qué sucede cuando escribo piedra? Si quieren pausen el video y piénsenlo por un momento. Recuerden que los ifs son independientes los unos de los otros. En este caso, primero me pregunto, ¿soy piedra? Sí, entonces imprimo, el jugador escogió piedra. Luego me pregunto, ¿soy papel? No, entonces no hago nada y salto a la siguiente pregunta. ¿Soy tijeras? No, entonces no hago nada de lo que haya en el if, eh, pero como hay un else, entonces haré lo que ese me diga, que es imprimir opción inválida. Si probamos este código con la palabra piedra, nos damos cuenta de que el programa no funciona como quisiéramos. La solución correcta a este ejercicio es el condicional if, el if, else. ¿vale? Entonces no nos sirve el solo if, ni el if con else, ni ningún otro. Solamente nos sirve if, el if, else.